Bueno, me salió mal, así que, así que lo tengo que hacer de nuevo. Así que después muerto la fada, que me salió. Basta. Al perro se pone el disco. Así que quédate con mi pie. Bueno, espero que empezara esta vez. One, two, three, four, five. Tomar un poco de agua, porque a veces cuando canta tiene que tomar agua. Tuve que platicar un poco mi voz, así es mucho mejor. Ufa. Bueno, antes de todo esto, como le dije, se llama mi limpia y me sana. Así que, y oh, oh. espero que le guste porque, como dije, esto es para Dios y también para usted. A través de esto, Dios me ha sanado, me ha limpiado la serie de mi corazón. Y espero que un día, no, espero no, Dios lo sanará a ustedes. Así que, comenzamos ya. Gracias, Dios, por tu perdón me limpia con tu amor, rojo como la nada, eh, así limpia mi desgracia. Me limpia y me sana, quedo blanco como lana, gracias Jesús por morir por mí. Me limpia y me sana, quedo blanco como lana, gracias Dios por tu perdón, me limpia con tu amor. Rojo como la nada es, así limpia mi desgracia. Resucitaste al tercer día y así me enseñaste a vivir. Por vivir ante ti pude perdonarme a mí. Perdona todo lo que me lastimaron, porque Dios me, me perdonó a mí. Y así termino diciendo que lo hago por ti. Gracias me limpia y me sana, quedo blanco como lana. Jesús, gracias Jesús por morir por mí, gracias Jesús, por morir por mí, Jesús, gracias Jesús. Mm, Jesús me limpia y me sana, quedo blanco como lana y como tú me limpia. así estoy Jesús, gracias por oh, hacerme así, todo esto lo que hago, lo hago por ti, porque tú me enseñas sobrevivir sé que es difícil de entender pero seguiré con tu gracia y con tu poder seguiré buscándote a ti pero yo así seguiré cantándote, alabándote, adorándote a ti, porque tú eres lo mejor y mi adoración eres tu Señor. Me ha sanado, me ha limpiado, pude perdonar, y el libre así para hacer tu voluntad. Nadie va a entender que tu amor es mucho más de lo que se puede imaginar Mucho más de lo que se puede expresar Con esta canción y poema y mucho más Pero tú eres lo mejor, tú eres mi adoración Es difícil de entender, te doy gracias Dios Porque me limpia y me sana Quedó blanco como lana, gracias Jesús, por morir por mí. Gracias, gracias Jesús. Bueno, la realidad tenía que ser lo corto, pero cuando alabo a Dios, cuando alaba a mi papá, cuando alaba a Jesús, con el Espíritu Santo para el reto que está a mi lado me guía en un camino, me hace, sentí la presencia del Espíritu Santo, el fuego que va bajando a través de este cuerpo que no valgo nada, pero por gracia de él soy lo que soy. Y sea así como yo soy lo que soy. Ustedes pueden ser libres de todo pecado. Y ser sanado de toda esclavitud de este mundo que le enseñan que no se puede. Pero sí se puede. Lo imposible es posible cuando estamos con Dios. No te deje de derribar por la desgracia, no te deje derribar por tu pecado, no te deje derribar por tu pasado, no te deje que te ensucie, que te porque te hiero, porque te hicieron sentir la peor persona. Quiero demostrarte que sí se puede. Jesús lo hizo conmigo y así lo va a poder hacer con ustedes. Así que, mucha bendición y Dios lo bendiga. Y recuerda, Jesús te ama, sonríe. Eh, y quiere lo mejor para ti, así que muchas bendiciones y espero que le guste.